Tú sabes cómo siempre puedes estar de buen humor. Bueno, tienes que sonreír. ¿Oíste? Así se va sonrisa fingida. Porque así tu cuerpo le dice a tu mente que todo está bien. Y entonces tu pensamiento empieza a transformarse en un pensamiento positivo. Y entonces se van creando las hormonas responsables de la felicidad y la alegría y vas dominando a esos sentimientos que pretendan afectarte o colocarte en un mal estado de ánimo esa es una buena técnica que sumada a la técnica de escapar de los pensamientos negativos y de decirle a tu mente gracias señora pero no quiero pensar en eso son unas buenas estrategias para dominar los estados de ánimo que le atacan a uno. Hay que estar con pausa haciendo todas las cosas de manera correcta y conformes a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que hagamos las cosas bien y que siempre seamos vencedores. Porque no quiere que las otras personas nos estén haciendo daño Él desea que nosotros nos cuidemos y que rechacemos los ataques del enemigo conservándonos en una posición de seguridad y eso es lo que realmente debemos hacer cuando estudiamos su palabra tener conciencia Crear conciencia de que tenemos que practicar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es que deben ser las cosas. Por otra parte, quiero informarte que debes cumplir los procedimientos como se debe hacer las cosas bien. Siempre es necesario trabajar hacer emprendimientos negocios para uno poder estar bien porque una de las estrategias para poder salir de la crisis victorioso es montando diversos negocios teniendo diversas entradas de dinero para uno poder estar tranquilo el dinero no da la felicidad pero si sí tranquiliza porque si no tienes dinero, entonces vas a tener muchas necesidades y no las podrás satisfacer de ninguna manera. Necesitas dinero para poder satisfacer tus necesidades alimentarias, todo tipo de necesidades. Hola, yo lo que te quiero decir es que yo no quiero ladillas ni personas a mi cargo, Entendeu? Porque yo en la casa puedo hacer las cosas necesarias. Por lo menos lavar la ropa, limpiar la casa. Eh, también puedo cocinar y esas cosas. Entonces yo digo que por eso. Mejor estoy solo para evitar que me estén ladillando. ¿Entienden? Y bueno, así no tener ninguna responsabilidad con nadie. Porque mira, ve yo puedo estar solo y claro hacerlo bien no tengo problemas por lo menos voy me compro unos bistecs me cocino bistecs me compro unos panes bueno ahí tengo los panes para llenar rellenar con viste eh, compro salchichas yo las hago también compro huevos queso hago huevo revuelto con queso y me lo como hago un arroz no hay problema todo es tranquilo y con calma uno lo puede hacer hasta incluso yo puedo hacer una carne molida, puedo cocinar una carne guisada todo eso está en youtube uno lo que tiene es que ponerse a buscarlo y seguir instrucciones y ya verás que todo se hace así que con mucha calma y teniendo paciencia tú logras tus cosas la vida es sencilla lo que hay es que hacer las cosas correctamente y seguir las instrucciones también es necesario montar un negocio cierto bueno entonces tienes que ponerte a buscar maneras de buscar de montar un negocio y bueno también por ahora lo primordial es que busques tus papeles para que por lo menos puedas postularte a alguna búsqueda laboral en cualquier institución o empresa y así también bueno así ganes un dinerito adicional que eso nunca está de más siempre es bueno tener entradas financieras de ingreso por cualquier lado sea un negocio una algunas clases que tú estés dando en algún lugar y así para que te distraigas más que todo, te distraigas y también tengas tu tu entrada de dinero, entiende y eso es bueno porque así vas quebrando los miedos, vas ganando experiencia, vas sintiéndote mejor contigo mismo y así progresas poco a poco y eso es lo importante en esta vida, progresar, avanzar y seguir avanzando hacia nuestro objetivo.